Lemming ya era un bacteriólogo antes de la Primera Guerra Mundial, pero al servir en esta presenció varias muertes de sus compañeros soldados, no solo por la gravedad de las heridas y las balas, sino por la infección que estos desarrollaban. Esto le provocó una frustración al saber que no existía un medicamento que sea capaz de lidiar con estas infecciones. Al acabar la guerra, empezó con sus investigaciones para descubrir una forma de lidiar contra las bacterias. En 1992, descubrió la lisenzima, una enzima bactericida producida por los seres vivos, siendo un primer gran paso mostrando que existían sustancias que eran letales para las bacterias. En 1998, mientras seguía en búsqueda de nuevas sustancias bactericidas, dejó placas de cultivos sin limpiar en su laboratorio. Al regresar a sus vacaciones, observó que algunos cultivos se habían contaminado con hongo, y alrededor del crecimiento de este, las bacterias habían desaparecido, por lo que dedució que este hongo producía una sustancia que era letal para las bacterias, la penicilina. Lamentablemente no logró su estabilización y purificación, por lo que no generó mucho interés en sus colegas. Mira, Howard, con todo lo, lo que estaba pasando. He encontrado este experimento, este artículo sobre las penicilinas de Fleming, sería muy importante poder reproducirlo, ¿qué te parece? Intentemos, no perdemos nada, lograron tratar alguna, algún tratamiento para las bacterias. Intentemos. Fue un gran éxito, fue un honor haber logrado sin, sin purificar mejor la penicilina y lograr que esta pueda ser producida en masa. Qué chévere, Howard, en serio que esto va a ser de mucha ayuda para nosotros poder, para poder ayudar a todos los ejércitos, a todas las infecciones que hay ha causado la guerra, esperemos que sea muy beneficioso para próximas generaciones y que nuestra investigación se pueda seguir reproduciendo en generaciones futuras. Un contigo. A continuación, unas palabras del ganador del premio Nobel de Medicina, Alexander Fleming. Gracias, gracias, gracias por todos. Buenas noches, quisiera agradecer este reconocimiento eh, a, a todos ustedes y antes que nada reconocer que aunque mis colaboradores no se encuentren aquí, Howard y Ernest eh, son parte fundamental de la investigación en el desarrollo de penicilina. Quiero recordarles que la penicilina actualmente es de gran uso para este desastre de la humanidad como la Segunda Guerra Mundial, en reducir la tasa de mortalidad en soldados con infecciones por balas, es decir, eh, bajamos la tasa de eh, mortalidad en neumonía y en otras infecciones como tal. Este antibiótico es de gran importancia en la actualidad y ni se diga en el futuro. Sin embargo, hay que recordar una cosa. El abuso y el constante uso de este medicamento puede generar resistencia bacteriana. Hay que tener sumo cuidado y comenzar con investigaciones de nuevas alternativas para tratamiento de infecciones. Muchas gracias con todos. Buenas noches con todos. Buenos días, ¿a qué le puedo ayudar? Cuénteme. buenos días, doctor. Disculpe, ¿verdad? Hace unos días he estado con mucho malestar en la garganta. Me he sentido unas bolitas en lo que es esta parte, también he tenido fiebre y algo que me ha revisado, me he notado una secreción blanquecina como amarillenta en las amigas Ya, ¿algo más que me pueda contar? Eh, no, eso por el momento, la sí me siento bastante mal, quisiera que me ayude con claro. el tipo y todo también Pasemos para revisarlo, ¿sí? Muchas gracias examen físico, ¿me puedo ayudar abriendo la boca? Diciendo... Muy bien. Pasemos por favor para acá. encuentra con una faringomigdalitis estreptocócica. El tratamiento para esta faringomigdalitis es inyectarse una ampolla de penicilina benzatínica. Eh, 1.2 1. millones intramuscular. Esta le va a aliviar toda la sintomatología, este, es, este es, un, es un antibiótico que nos va a ayudar a poder superar esta infección y de esta manera poder superar todos los síntomas que usted me menciona. ¿Tiene alguna pregunta? No, doctor. ¿sí? ¿Cuánto tiempo debería volver? No volver? En unos 5 días para ver cómo, está, cómo estamos con la, la sintomatología. Ya doctor, muchas gracias. ¿Cómo Cuénteme, ¿cómo le fue? Todo bien, me comenta que me siento bien, ya no me siento en los bolitos, tampoco tengo fiebre, ni molestias. Yo no he sentido ninguna no. molestia, ninguna, ninguna bola en el, el proyecto. No, doctor. Todo bien. No. Bueno, me alegro mucho. Saben que estamos para servirles. Como les mencioné, este es un antibiótico que nos sirve para tratar estas, estas enfermedades. Cuando tenga esta sintomatología, le ruego por favor me visite para poder recetarlo nuevamente si es necesario el caso. Es importante recalcar que no se puede utilizar y no se puede abusar de, todo, de, este, de esta medicación porque podemos buscar resistencia, las bacterias pueden caer resistencia a este, a este, a este antibiótico y puede ser perjudicial posteriormente por una infección. Sí. Sí, doctor, muchísimas gracias. Buenos días, ¿en eh, bueno, qué puedo ayudar? Le comento, hace ya varias semanas yo... Vine a consulta porque uh -huh. tenía molestias en el garganto, me sentía unas bolitas en el cuello, de una manera tenía de que uh -huh. se Sin embargo, el doctor me recetó un antibiótico, ya ha pasado varias semanas y aún sigo con la sintomatología. Entonces no sé si me podría ayudar quizás con otro antibiótico, por qué está sucediendo esto. Creo en este caso sabría decirme qué tipo de antibiótico le dieron. Creo que se llamaba penicilina. Uh -huh. no, no yeah. recuerdo? El, en el momento, para saber un buen tratamiento, realizaremos un cultivo de la bacteria en el lugar de la lesión para saber a qué tipo de antibióticos es susceptible a esta bacteria. Por el momento, esto eh, trataría en algunos días, así que le, le pido que después de tomar la toma regrese en unos días. ¿sí? Ya, doctor, muchísimas gracias. Buenos días, me complace verle de nuevo aquí. Eh, lamentablemente, le llegaron los resultados del antibiograma y encontramos que su bacteria, la cual está infectada, es resistente a todos los tipos de antibióticos, ya sean cefalosporinas, quinolonas, eh, inhibidores de proteínas. Eh, lamentablemente, su, usted fue infectada con una, una bacteria que es pan resistente a todo el tipo de antibióticos. Trataremos de usar antibióticos de experimentación, pero lo más seguro es que el caso se complique mucho. Lo siento.